Hola, ¿qué tal? Soy Leillo1975 y esto es un nuevo vídeo para jugando en Linux.com. Bueno, pues nada, seguimos con juegos de coches libres. En esta ocasión, pues eh, vamos a ver un poquito Trigger Rally. Trigger Rally es un juego open source, eh, obviamente que es un nombre como tal y como dice su nombre, es un juego pues, en el que tenemos que conducir coches de rally, ¿vale? Eh. Este sería el menú principal, como veis es un menú bastante sencillo, en el cual tenemos pues, eventos, también tenemos eh, prácticas, podemos practicar en los, en los eventos que vamos desbloqueando uno a uno, y por supuesto tenemos carreras simples donde como veis pues hay un buen número de, de circuitos. ¿Vale? Eh, una cosa que falta es el tema de la configuración. La configuración la tenemos que hacer a mano y bueno, pues para ello tendríamos que editar un fichero de texto eh, que está localizado en nuestra carpeta personal en punto trigger rally es un fichero oculto, ¿vale? Y bueno, pues eh, en principio viene configurado para jugar con teclado y ratón, o más bien con teclado, y si quisiéramos utilizar, por ejemplo, pues nuestro volante o nuestro mando, tendríamos que editar ese fichero a mano. No es muy difícil, es bastante sencillo, simplemente pues tenemos que asignar los botones y los ejes, y ya está. Eh, en cuanto a volantes, os recomiendo que utilicéis pues, unos 360 grados. Para ello, tenéis un par de aplicaciones estupendas que podéis encontrar eh, pues, noticias sobre ellas en nuestra web, como son P-Linux Wheel, eh, que es eh, la aplicación de Odin para cambiar los grados de volante, o Oversteer, que es la aplicación de Bernat. Y, y bueno, pues realmente pues hace más o menos lo mismo, aunque tiene alguna opción más. Vale. Bueno, pues nada, no vamos a perder más el tiempo, vamos a ir, por ejemplo, pues a una carrera simple y aquí pues, tenemos todos los circuitos. Vamos a escoger un circuito para empezar, por ejemplo, pues este Egyptian. como veis, tenemos infinidad de ellos, como os decía hace un momento. Vamos, por ejemplo, pues a empezar, como os decía, con este Egyptian. le damos a Race y aquí tenemos la opción de escoger tres tipos de coches que bueno no no varían mucho entre ellos vale vamos a coger por ejemplo este primero y empezamos este sería trigger rally y ahora mismo bueno pues como veis estamos conduciéndolo sin ningún tipo de problema podemos eh, también si queremos cambiar eh, la cámara yo por norma general suelo utilizar la cámara sino desde el interior pues si no existe eh, la cámara desde desde el morro que es la cámara pues que quizás nos da unas sensaciones más reales y también eh, que hace más intuitiva lo que es la la conducción os puedo decir que las físicas están bastante curradas vale tenemos que comportarnos igual que si los tuviéramos en un coche de rally, eh, pues moviendo constantemente el volante para controlar el coche, anticipándonos a las curvas, y por supuesto, bueno, pues tenemos un botón de freno de mano, que podemos utilizar pues para cortar las curvas más, más difíciles y más cerradas, ¿vale? Por ejemplo, lo vamos a utilizar aquí ahora, tenemos el freno de mano y como veis, pues el coche se desplaza muchísimo mejor. Y bueno, pues eh... Es un juego muy sencillo, como podéis observar, pero eh, resulta bastante divertido. Y bueno, por supuesto hay que tener en cuenta que es un juego libre, con lo que eso implica. Y eh, bueno, pues eh, se agradece muchísimo que haya eh, proyectos de este ¿Vean? tipo. Por supuesto el juego no tiene Force Feedback. Eh, el Force Feedback es, una, es algo que es un poco difícil de implementar, que lleva muchísimo tiempo. Pero bueno, aún así eh, no impide disfrutarlo perfectamente, como os decía, con nuestro volante. Y, y bueno, pues eh, fijaos también las, las, las indicaciones que nos, que nos ofrece el copiloto, que vemos en pantalla y que son bastante claras. Aquí tenemos bastantes checkpoints. Tenemos hasta 31 checkpoints, después hay etapas que son más rápidas, con, con rectas más, más largas, no tantas curvas, donde el coche se embala muchísimo más y hay que tener bastante más cuidado. Luego veremos alguna. Esta es una curva sencilla que podemos tomar acelerando casi a fondo. y nos la hemos pegado bien muy bien, bueno tenemos, creo que había configurado un botón para volver al último checkpoint vamos a ver si recuerdo cuál era vale, es este botón vale, nos dejan el último checkpoint y continuamos os Decía lo que es la, lo que es, eh, la configuración de, de los botones de volante no es nada difícil, simplemente tenemos que fijarnos en el archivo de configuración, como, como hace las cosas, y por ejemplo, con JS test ver, eh, por ejemplo, la numeración de los botones y de los ejes, y luego, bueno, pues aplicarlo en ese fichero. tenemos ahí una, una pirámide y por mirar para la pirámide me salgo fuera bueno, una cosa que no hay por ejemplo es eh, cuando no, no chocas contra nada o sea si se puedes chocar contra un árbol que pasas por encima del y bueno vamos a, a dejar este escenario, vamos a probar otro para que veáis no sé, Pues por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo este Arizona Chase, a ver qué tal está y vamos a escoger otro coche, por ejemplo este mismo vamos allá a ver qué tal vamos a cambiar la, la vista para que veáis un poquito desde atrás a mí personalmente esta vista no me gusta mucho me resulta bastante difícil controlar el coche de esta manera. Vamos a volver a la pista. Como os decía, pues esta es una pista ya mucho más rápida. Con la que tenemos que tener un poquito de cuidado con el acelerador porque es bastante bastante sencillo salirse como podéis ver y bueno como como os imagináis pues también es necesario estar también corrigiendo la trazada constantemente con, con golpecitos en el volante de, de izquierda a derecha porque si no es muy fácil salirse si habéis jugado por ejemplo de rally pues es una cosa muy muy parecida obviamente con, con las diferencias que están a la vista bueno eh, lo que es el velocímetro se muestra como podéis ver en millas por hora no sé si se podrá editar supongo que sí estaría bien que hubiera un fichero o un fichero perdón un, un menú de configuraciones pero claro eso supone pues más desarrollo y vale, aquí vamos a, a ver si notamos la diferencia de una superficie a otra. Se nota un poquito más de estabilidad en esto que no sé si es asfalto o es grava. a cambiar de escenario, probamos otro a ver si hay alguno así un poco un poco llamativo que podamos utilizar este por ejemplo es bastante complicado eh, vamos a ver, será por escenarios vamos a probar por ejemplo este escenario de nieve que nos acabamos de pasar donde está aquí vamos a probar con este de nieve ...y escogemos otro coche más. Allá vamos. Es que no se ve nada. Es bastante difícil de controlar el coche. Se nota mucho la, la falta de adherencia. ¿eh? Lo que sí es bastante efectivo eh, es el, son los golpes de, de acelerador para para tener adherencia sí estoy notando de, de que con el acelerador también conseguimos pues imprimir un poquito más de de agarre ya un poco de freno de mano hay que nos vamos bueno, vamos a recuperar el coche. Ahí está. Vamos a volver a la vista delantera. ¡Oh! Nos hemos matado. Nos hemos matado. Bueno, siempre queda el botón este. no es nada fácil ¿eh? el juego tiene tiene su chicha la verdad eh, obviamente pues gráficamente es, es lo que es pero sí es cierto que, que las físicas están bastante bastante curradas incluso podría decir que esto es un simulador ahí tenemos el siguiente Square checkpoint Bueno, si llega a tener esto Force Feedback Sería la caña a la izquierda no sé si me lo notáis en la voz pero jade un poquito porque hay que mover bastante bastante el volante para controlar el coche aquí vamos a tirar el freno de mano demasiado red, right, square, left easy, right, right the square left. Medium right Don't Medium uh, Left. Uf, nos salimos. right, right, right. right. Bueno, pues esto sería Trigger Rally, vamos a frenar, a ver si no nos la pegamos para acabar, se me escapó, se me escaparon los pedales de tanto de tanto aletear aquí, bueno pues nada, frenamos y aquí lo vamos a dejar señores, espero que os haya gustado este vídeo, os recordamos como siempre que somos Jugando en Linux.com y que podéis seguirnos en nuestra página web y ahí abajo en la descripción os dejamos un montón de enlaces de nuestras redes sociales, de nuestros canales de, o grupos de mensajería eh, y bueno, por supuesto, pues de nuestros foros donde encontraréis un montón de tutoriales y de cosas interesantes sobre juegos en Linux. Y también pues un pequeño enlace de Paypal que hay por ahí abajo que eh, bueno pues si queréis hacer algún tipo de donación a nuestra página web eh, pues nos ayudaréis mucho porque bueno pues como es lógico tenemos que pagar nuestro hosting, nuestros dominios. Y nada, eh, si os gusta el vídeo por favor dadle a like, si os gusta el contenido de nuestro canal pues ya sabéis suscribíos y cualquier comentario que queráis hacer pues nosotros como siempre estaremos encantados de contestároslo. Y nada más, eh, nos despedimos como siempre, hasta la próxima señores, chao, chao, chao, chao.